Continuando con el módulo de rectificación de media onda no controlada, vamos a ver el tema de diodo de descarga libre. Quizás este es uno de los temas más importantes de este módulo y principalmente presten muchísima atención y cuidado con el desarrollo del mismo. Comencemos. Tenemos un puente que ahora está compuesto por dos diodos, un diodo principal y el diodo de descarga libre. La función del diodo de descarga libre es dar un camino de circulación a la corriente en la carga una vez que se apague el diodo principal. Eso va a evitar sobretensiones en el diodo principal o la producción de un arco eléctrico cuando se abren los terminales. Entonces, al igual que el caso anterior, la alimentación vamos a considerar la igual, Centrada en cero, es decir, de la forma raíz de 2b seno omega t. Tenemos dos componentes, es decir, tenemos que analizar tanto la apertura como el cierre de ambas componentes. Fíjense que si ambas componentes trabajan no de manera simultánea, es decir, trabajan de manera complementaria. Cuando está el diodo principal conduciendo, el diodo de descarga libre está en abierto, está polarizado en reverso. Y cuando está conduciendo el diodo de descarga libre, el diodo principal se encuentra en abierto. Con el diodo principal conduciendo y el de descarga libre aperturado o abierto, vamos a tener el mismo circuito que hemos venido analizando, que es el rectificado de media onda no controlado con carga RL. Ya lo vimos en temas pasados. Con el diodo de descarga libre conduciendo y el diodo principal abierto, lo que tenemos es un circuito de descarga RL, que dependiendo el tiempo de descarga, puede pasar la corriente por cero. Entonces, si hablamos del ángulo de encendido apagado de la componente principal, el ángulo de encendido coincide con el semiciclo positivo de la fuente. Como la fuente está centrada en cero, el cruce por cero de la forma de onda de tensión es cero, es decir, el alfa del diodo principal es cero. El beta va a coincidir cuando encienda el diodo de descarga libre, porque el diodo de descarga libre le da un camino de circulación a la corriente dejando la corriente del diodo 1 en cero. Es decir, el ángulo de apagado del diodo 1 coincide con el ángulo de encendido del diodo 2. El diodo 2 se encuentra polarizado en directo en el semiciclo negativo de la fuente. Es decir, el alfa encendido del, del diodo 2 coincide con el cruce por cero del semiciclo negativo de la fuente, en este caso pi radianes. Entonces como el ángulo encendido del, del diodo 2 es el ángulo apagado del diodo 1, el diodo 1 conduce desde 0 hasta pi radianes el diodo 2 va a conducir desde pi radianes hasta por un lado la corriente pase por 0 que puede ser dependiendo como es un circuito de descarga recordemos que un circuito de descarga pasa la corriente por 0 en 5 veces la constante de tiempo es decir si antes que suceda un Nuevo periodo de la fuente, es decir, antes que pasen dos pi radianes, han, han transcurrido cinco veces la constante de tiempo, vamos a tener que el diodo 2 apaga de manera natural. Si cinco veces el, la constante de tiempo es mayor que la mitad del periodo de la fuente, vamos a tener un apagado forzado del diodo 2 debido a que enciende el diodo 1, es decir, en el semiciclo positivo. Entonces, dos condiciones de operación vamos a tener para el diodo 2. El diodo 1 funciona únicamente en el semiciclo positivo, en este caso de 0 a pi. El diodo 2 funciona durante el semiciclo negativo, es decir, arranca en pi. Dependiendo la constante de tiempo, puede que apague antes que suceda, el nuevo periodo, es decir, antes de 2pi, o puede que apague forzado en 2pi. Entonces, el diodo 2 tenemos dos modos de conducción. A esos dos modos de conducción se denomina no continuado, en el caso que ha, exista apagado natural, y continuado, en el caso que exista apagado forzado. Entonces, vamos a resumir las dos condiciones. Considerando el diodo principal ideal, es decir, la tensión de ruptura es cero, el ángulo encendido del diodo para esta fuente sinusoidal se obtiene cuando el diodo se polariza en directo durante el semiciclo positivo de la sinusoide, es decir, alfa del diodo 1 es igual a 0. Y el ángulo de apagado coincide cuando arranque el diodo 2, es decir que beta del ángulo del diodo, beta del del diodo 1 va a ser pi. Para el diodo de descarga libre o el número 2, el cual se encuentra en paralelo con la carga, su polarización en directo se alcanza del semiciclo negativo de la onda, es decir, alfa del al diodo 2 igual a pi. Y beta del diodo 2 puede ser 2pi o inferior a 2pi y eso va a depender de la constante de tiempo del circuito. Entonces en la gráfica vemos la solución en el caso que tengamos apagado forzado. Es lo que se denomina condición continuada. Se denomina condición continuada porque la corriente tiene un valor medio y no toca a cero. A lo sumo lo puede tocar en un punto. ¿Okay? En esta gráfica se diferencian dos zonas de operación. Una zona transitoria y una zona que vamos a denominar en régimen permanente. régimen permanente. Lo alcanzamos cuando la corriente evaluada un instante de tiempo y evaluada un periodo después, vale exactamente el mismo valor. Entonces arranquemos con el análisis del régimen transitorio. Entonces cuando conduce el diodo 1 tenemos la solución de un puente de rectificación de media onda no controlado con carga RL. Ya lo habíamos visto en temas anteriores, la expresión de corriente 23. Como la forma de onda vemos que cambia entre el semiciclo positivo y el semiciclo negativo. Y al tener una componente inductiva no puede haber un cambio brusco en la expresión de corriente, en el valor de corriente. Debo conseguir la expresión final de corriente en el diodo 1 para poder calcular el diodo 2. Entonces tenemos que calcular la corriente en el instante pi radianes, o sea, i de t en pi, que es básicamente sustituir la expresión 23, omega t por pi. Eso nos da la expresión 24, y a ese valor de corriente lo vamos a llamar Ia. Calculamos la solución para el diodo 2. Como es una ecuación de descarga, va a ser la condición inicial, que corresponde a la condición final del periodo anterior, por la exponencial de E. A la menos omega t menos pi sobre tangente phi. Para hallar la condición inicial del siguiente periodo debo evaluar la condición final. Es decir, debo evaluar la expresión 25 en 2pi radianes. Eso me da la condición inicial del nuevo periodo. Entonces i en t de 2pi es evaluar la condición 25 en 2pi. Y eso nos va a dar IB. Eso me permitiría analizar el siguiente ciclo, es decir, el segundo ciclo, y ir continuamente hasta llegar a la condición del régimen permanente. Si nos vemos en la gráfica nuevamente, fíjense que esto tarda aproximadamente tres ciclos en llegar al régimen permanente. Se puede analizar o forzar el régimen permanente sin necesidad de tener que calcular, Ciclo a ciclo la solución del problema. Entonces vamos a analizar esa condición para poder encontrar los valores del régimen permanente que son los que me van a permitir definir corriente media, corriente efectiva, tensión media, tensión efectiva y el cálculo de potencia si quiero especificar el diodo. Entonces evaluamos la condición, la condición de corriente en el primer con la conducción del diodo 1. Entonces vamos a tener que la expresión va a ser la misma que hemos visto para el primer ciclo, más la condición inicial que vamos a asumir que i en 0 vale y sub 0 2 pi por e a la menos omega t menos n pi sobre tangente phi Necesito la condición final para poder evaluar el diodo 2. Entonces para hallar la ecuación final o la expresión final, debo evaluar la expresión 27 en pi radianes. Entonces evaluando esa expresión y vamos a igualar que la corriente en pi radianes vale I sub 0 pi, encuentro la ecuación 28 que es una relación entre la corriente final del intervalo y la corriente inicial del intervalo, es decir, entre I sub 0 pi e I sub 0 2 pi. Evalúo la corriente en el diodo 2, va a ser de la misma forma que habíamos visto anteriormente. Y de t igual a la condición final del intervalo anterior por la exponencial de menos omega t menos pi sobre tangente phi. Si esa expresión la evalúo en la condición final, voy a obtener una expresión entre la corriente en pi y la corriente en 2pi. Como ya la corriente en régimen permanente decimos que vale igual. En un punto y un periodo después, de decir, que la corriente en 2pi tiene que ser igual a la corriente en 0. Es decir, I sub 0 2pi. Eso origina la ecuación 30. La ecuación 30 es una segunda ecuación que me relaciona I sub 0 pi con el valor de I sub 0 2pi. Es decir, la condición inicial con la condición final. Si tomo las ecuaciones 28 y 30... Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Despejando una en otra, puedo encontrar los valores de I sub 0 pi y I sub 0 2 pi en función de los parámetros del circuito. I sub 0 pi va a ser igual a I sub 0 2 pi por la exponencial de pi sobre tangente phi. E I sub 0 2 pi va a ser igual a raíz de 2b seno de phi sobre Z, que multiplica a 1 más E a la menos pi sobre tangente phi sobre E a la pi sobre tangente phi menos E a la menos pi sobre tangente phi. En esta gráfica podemos ver la expresión en régimen permanente. Tenemos que el puente cuando conduce el diodo 1, la tensión sobre la carga es la de la fuente, y cuando conduce el diodo 2 es un cortocircuito. Podemos calcular la tensión media y la tensión media va a coincidir con el caso resistivo puro, ya que tiene la misma forma de onda. Es decir, la tensión media es igual a raíz de 2B sobre pi. Para el cálculo de la corriente media, debo darme cuenta que la corriente sobre la carga está descompuesta en la corriente del diodo 1 y la corriente del diodo 2 ambas corrientes no son simultáneas. Primero conduce el diodo 1 y después el diodo 2. Es decir, que la corriente media es la superposición de la corriente media del diodo 1 y la corriente media del diodo 2. O simplemente, la corriente media total sobre la carga es la tensión media sobre la resistencia, en este caso, raíz de 2b sobre pi Vemos el contenido armónico de tensión y de corriente. En este caso, el contenido armónico de corriente es superior al de tensión. Y se presenta mayor contenido. Tenemos el valor medio. El valor de fundamental, segunda, etc. Vemos que el valor medio de corriente, y por eso se le denomina condición continuada de corriente, es mayor. La tensión efectiva en este caso coincide con la solución del puente resistivo puro, es decir, raíz de sobre raíz de 2. La corriente efectiva es la superposición de las corrientes efectivas al cuadrado, la raíz cuadrada, es decir, raíz cuadrada de 1 sobre 2pi, la integral desde pi, eh, desde 0 hasta pi de la corriente del diodo 1 al cuadrado en de omega t, más la integral de pi a 2pi de la corriente del diodo 2 al cuadrado en de omega t. ¿Dónde las expresiones de corriente del diodo 1? Y del diodo 2, aparecen en las ecuaciones 37 para el diodo 1 y 38 para el diodo 2. Es decir, es una integral bastante compleja, puesto que tiene varios términos. Por eso les recomiendo utilizar software matemático para la solución. Existen en aplicaciones web dos páginas que nos permiten solucionar este tipo de ecuaciones. Una es la de Simpi. Y la otra es la de Wolfgang Alpha. Ambas páginas nos permiten la solución de ecuaciones. Otro método de solución es utilizar programas numéricos, tanto como Octave, que es de licencia libre, o MacLab, que es de licencia propietaria, que nos permiten calcular integrales definidas de manera fácil y rápida. Con esto terminamos el módulo de biodescarga libre. Hagamos un breve repaso de la importancia de este tema. Lo primero es analizar que el diodo 1 conduce en el semiciclo positivo. El diodo de descarga libre o diodo 2 conduce durante el semiciclo negativo. Dos condiciones de operación. Condición continuada cuando la apagado del diodo 2 es forzado y se realiza en el periodo de la fuente. Condición no continuada, que no lo tocamos en las láminas, pero está en el material inscrito. En el cual la condición de apagado es natural, es decir, la corriente pasa por cero antes de que se repita el nuevo ciclo de la fuente. Una vez que tenemos esto claro, tenemos un régimen transitorio y un régimen permanente. En régimen transitorio la corriente en un instante y un periodo después es diferente. En régimen permanente la corriente en un instante T es igual a la corriente en un instante T más un periodo. Eso nos permite calcular la condición de régimen permanente calculando las expresiones de corriente del diodo 1 dado que tenemos inductancia tenemos que calcular la condición final que corresponde a la condición inicial para el diodo 2 de las condiciones finales de cada diodo vamos a tener un sistema de ecuaciones con igual número de ecuaciones que incógnitas de ahí podemos despejar los valores de las condiciones finales en cada uno de los intervalos en función de los parámetros del circuito. Recordemos que en este caso lo vimos para una fuente de onda sinusoidal. Si la fuente es a trozos, vamos a tener que tantas soluciones de ecuaciones diferenciales como trozos de tensión tengamos en la definición. En este caso vemos que para la carga, cuando trabajamos con un diodo de carga libre, vemos dos formas de onda. Una sinusoidal en el semiciclo positivo y cero en el semiciclo negativo. Por eso es que tengo que resolver el circuito dos veces o resolver dos veces la ecuación diferencial. Si la forma de onda cambia durante un semiciclo, voy a tener tantas soluciones como cambios de la forma de onda. Tengamos en el semiciclo. Con esto terminamos este tema. Los invito a ver los siguientes dos temas, carga activa y carga resistiva capacitiva. Muchas gracias por su atención.